El, el sondeo de los muchachos allá en el estadio, todo este rollo de lo que estábamos hablando ahorita, tanto detrás de cámara como aquí, ustedes lo van a ver ahora, se van a enterar. Entonces, el sondeo de Neto Flor y Camila Merejo allá en el estadio Julián Javier, allá que ayer que le caímos a palo a los tigres de liceo Vamos a ver qué fue lo que pasó. <música> Aquí reportando desde los osobrosos Camila Merejo, donde hoy los gigantes están jugando junto a los Tigres del Licey. Y le preguntamos a los fanáticos que creen que deben mejorar los gigantes si la defensa, el picheo o el bateador. Así que nuestro Queridísimo Néstor, le pregunta al público qué creen que debe mejorar por pues, nuestro equipo de los gigantes del Cibao. Así que vamos a pasar a Néstor y ver qué dice el público. Para seguir ganando, ¿qué tienen que hacer los gigantes? ¿Apretar el bateo o el picheo? El bateo seguir ganando, y seguir ganando. Seguir ganando. <risa> el bateo, ¿tú crees que el bateo va bien? Sí. El picheo y las dos cosas que con nosotros no puede nadie. ¡Bum! Cacao Power en la calle. Bueno, yo considero que la defensa... Eh, también va a dar la mano con el picheo y sin duda para ganar tiene que batear obligado, si no batea no gana bueno, realmente para ganar hay que batear y hay que pichar bien y un equipo como este que sabe hacer los ajustes en su momento, con el comienzo que hemos tenido, entiendo que no solamente el picheo debe ajustarse sino también el bateo para nosotros seguir ganando como estamos ganando ahora y el juego anterior ¿Usted cree que la alineación como salió hoy Puede ser que se en las rachas ganadoras. Me gusta esa alineación. No me gusta ver a, a, a este niño de primer bate. Con, y yo le pus, pusieron de, de, 15, el segundo. de segundo bate. Efectivamente, de segundo bate. Y eso me gusta porque el, el primer bate como que se presiona mucho. Y, y el muchacho todavía es un poco, sigue siendo impaciente. Y eso no, no le ayuda. Pero... Naturalmente, esto es muy joven, estamos empezando la pelota. ¡Sentad, está Abelino, ¡Sentadlo, Avelino! ¡Que no juegue más, Abelino. Ya no ahí le gusta está. como pelotero, Abelino. Es que no rinde, no es que no me gusta, es que nos rinde, hay que sentarlo. Para poder seguir ganando. Para poder seguir ganando. En la defensa, somos líderes en errores, ¿me entiendes? La defensa tiene que mejorar, poner pelotero en cada posición. Abelino no es sentir es un invento. Hay que poner un sentir regular en esto, que filereamente realmente como tiene que filiar, ¿me entiendes? Eso es lo único, la defensa un poco de picheo y bateo oportuno para que el equipo pueda triunfar. ¿Usted cree que la alineación como salió hoy eh, puede seguir saliendo así de esa manera? Sí, muy buena, muy buena. Está bien balanceada. Hay poder, hay veteranos, hay juventud. Está muy bien la alineación de hoy, me gustó. Está bastante buena. Para que los gigantes sigan ganando las racha que llevan, ¿qué tiene que mejorar, la defensa, el picheo o el bateo? ahora mismo en realidad lo que necesita el equipo es mejorar el picheo porque el bateo está está un poco apagado pero sabemos el potencial que tienen los muchachos y son grand, grandes bateadores el equipo tiene que mejorar lo que es el picheo pero para adelante para adelante vamos a ganar y vamos a seguir con la racha ganadora que tenemos no sé, el bateo tal vez el bateo el bateo. ¿Sabe mucho de pelota? No. ¿No sabe? <risa> Para nada. ¿Qué tienen que mejorar los gigantes del Cibao para poder seguir ganando? La defensa, el picheo, el bateo. Primeramente los gigantes tienen que enfocarse. Enfocarse primeramente en cualquier cosa. Después hablamos. Aquí lo que hay que invertir es en este estadio. Muy bonito el terreno, muy bonito, pero lo que tienen es poner un, un estadio para ver la repetición de mirar un ejemplo, en qué inhibamos, porque aquí estamos perdidos. ¿Entiendes? tú tienes que subir esto, usted tiene que subir esto para ver en qué inhibimos, dónde estamos, dónde no estamos. Muchas gracias. Está mejor el juego. ¿Y ¿De aquí de San Francisco, usted? No, yo soy capitaleño. ¿Usted capitaleño? Ya soy más corizano, pero soy capitaleño. Pero, pero aparte de esos fallos que hay que corregir, Usted ve un equipo más acoplado, lo vemos muy debilitado. Lo veo bien, lo veo bien. Si esas fueron las respuestas del público sobre qué opinan que deben cambiar los gigantes del Cibao. Nosotros seguiremos pues, disfrutando del juego de esta noche, que sé que seremos campeones. Así que yo me despido junto aquí a la banda de los gigantes del Cibao. Hasta la próxima.